y le damos la bienvenida a nuestro querido reverendo padre Isaac a esta entrevista de contacto. Padre, saludo, bienvenido una vez más a este que es su espacio. Saludo. Much, muchísimas gracias para ti, Víctor, para el doctor Romero y para todo el público que cada día está ahí con ustedes y que siempre espera pues a sus invitados, dentro de los cuales ya yo me anoto, ¿verdad? Claro, <risa> con... de, de parte de colaborador permanente permanente. Así sí. Es. Muchísimas gracias. Padre, gracias por aceptar como siempre esta invitación y la idea, la intención de invitarle es para que sigamos nosotros pues tocando ese tema tan importante y es son las acciones y las actividades en los que está involucrado el Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco, de por y sobre todo con esas agradables noticias que a final de año lo fueron a anunciar y quisiéramos saber, ahora ya entrando este mes de enero, iniciando este año 2021, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo por parte del, del Consejo Económico, compró PRO, uh, o envía a que ya comiencen, que se va a materializarse algunos de esos proyectos que están en carpeta y llevarse a cabo aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias y uh -huh. quiero subrayar que pues, esta entrevista, eh, la teníamos pendiente desde hace un tiempecito, precisamente para compartir con ustedes y con todo su público las buenas nuevas que nos trajo pues el final del año y también, eh, pero la compartimos en el 2021 y de esta manera pues compartimos también eh, todo lo bueno que está pasando en San Francisco de Macorís y qué va a pasar en los, próximos, en los próximos meses. Nosotros, como Consejo Económico y Social, hemos tenido siempre una presencia cercana a las necesidades del pueblo y hemos querido ir recogiendo todo lo que es el proceso en el cual la ciudad de San Francisco de Macorís solicita al gobierno y ha solicitado al gobierno durante muchos años. Para ello, eh, el Consejo Económico y Social, desde el 2016, eh, elaboró un plan estratégico de desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís, eh, con el cual queremos siempre, tenemos que agradecer al ex alcalde eh, Antonio Díaz, Alex, eh, que dio un respaldo a este plan y trabajó en la ciudad eh, con este plan. Eh, en este momento ya ese plan pues caducó porque según lo dice, dice la ley, cada cuatro años hay que elaborar un nuevo plan y proponerlo a las autoridades de la sala capitular y del alcalde eh, que, que entra en este caso, Siquio NG, entonces ya nosotros nos hemos reunido con la sala capitular nosotros hemos reunido con el señor alcalde y hemos estamos ahora en este momento precisamente por la pandemia nos hemos retrasado en la elaboración del de nuevo plan ¿por qué nos hemos retrasado? por un detalle muy importante y es que el plan surge de una serie de reuniones con todos los sectores eh, de la sociedad de San Francisco de Macorís y precisamente por la eh, cuando nosotros hicimos el plan en el 2016 nos reunimos en un salón, la ciudad eh, agropecuaria en ese, en ese momento nos reunimos en un salón y todos los grupos expusieron allí sus, eh, eh, sus preocupaciones y sus necesidades de la ciudad. Pero ahora hemos tenido que sectorizar y el técnico nuestro en San Francisco de Macorís que nos acompañó en el 2016 y que ha vuelto a acompañarnos también en este momento, Ángelo Rivera, eh, está elaborando y reuniéndose con cada sector de la ciudad para poder proponerle a la ciudad de San Francisco de Macorís un nuevo plan que iría desde el 2020 hasta el 2024, priorizando, sacando las obras propias que ya se han realizado anteriormente e introduciendo nuevas obras. Y estas obras tienen un componente gubernamental, que son las que debe asumir el gobierno central y un componente municipal, que son las obras que asume el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. <risa> Dentro de las gubernamentales, entonces, nosotros nos hemos encontrado que socializando con las autoridades actuales, en este caso bajo el liderazgo del senador Franklin Romero, hemos elegido 10 eh, obras que son de prioridad para la ciudad. Eh, en ese caso, sobre todo, remozamiento del casco urbano y reorganización de oficinas gubernamentales y de, y de bien social en la ciudad de San Francisco de Macorís ...para poder aprovechar espacios que estaban siendo eh, desaprovechados o desperdiciados en San Francisco. Y de ese modo, eh, entonces nosotros estamos ya en ese proceso. Vino el presidente de la República San Francisco de Macorís, pudimos encontrarnos con él... ...presentar en nombre de toda la sociedad las necesidades más eh, perentorias de la ciudad... ...entregar el plan, eh, el plan estratégico de desarrollo de San Francisco de Macorís en sus manos al señor presidente para que él de ahí siga viendo cuáles obras también él puede seguir desarrollando en la ciudad y en la provincia, porque hay muchas de esas obras que nosotros hemos identificado que son de beneficio para toda la provincia, incluso obras que son de beneficio para la región. En ese sentido, hay unas 10 obras, 12 obras que se estarán trabajando y eh, ya se empezó el proceso de desembolso de, eh, de ese dinero, eh, de tal manera que en los próximos días estaremos ya dando inicio a estas obras aquí, aunque esta vez eh, las obras son con una supervisión, como ustedes pudieron ver también en los medios de comunicación, que se hizo eh, con el ministro administrativo de la presidencia, Paliza, eh, José Ignacio Paliza, y que vino aquí a San Francisco para firmar ese acuerdo y nosotros como Consejo Económico y Social tenemos ahí... Oh, sí. Eh, padre, dentro de esas 10 obras que usted acaba de mencionar, dentro de esas 10 obras que usted acaba de mencionar, como que han elegido como prioritaria, ¿cuáles podemos señalar? parece que no te tenemos... Nosotros hemos identificado lo que es... Eh, sí, ¿no? les estoy escuchando. Hay retraso, pero les estoy escuchando. Sí, sí, ok. Eh, nosotros dentro de esas 10 obras está, por ejemplo, el tema siempre pendiente del puente de Ucamba. Eh, es, uno, es una obra prioritaria en la cual nosotros estamos trabajando y será una de las primeras obras que procederemos a... A trabajar. En segundo lugar, el Barrio Azul. Habrá un traslado de las familias que están en Barrio Azul, eh, precisamente un poquito más adelante, donde ellos están ubicados ahora mismo, y eh, en Barrio Azul se van a construir 128 apartamentos para mudar... y la tarde de barrio azul entonces se estará construyendo un bulevar el bulevar será toda una obra que va a contener áreas deportivas creo áreas de esparcimiento para caminar y todo esto se va a construir en base a gaviones que se va a proteger el río para que no para que no inunde toda esa zona de igual manera tenemos también los presos que están en la fortaleza Duarte serán trasladados a sus provincias de origen porque, por ciento los presos a provincia ahí en esa no en de San Francisco de Encuris y por esa razón entonces serán trasladados a otros a otros lugares eh, de tal manera que podremos eh, otro lugar de igual manera, en ese mismo lugar de la fortaleza, entonces, será, será eh, ahí se va a construir bellas artes, que es una necesidad, no es la plaza de la cultura, ¿verdad?, que todo el mundo quisiera, sino bellas artes, y de este modo, pues, tendremos entonces un, un espacio para la, la, la, la, la, la. El internet está desconectándose. ¿sí? Sí. Para ese padre que tenemos hay problema con la conexión con el internet, es interesante, Eduardo, que vayamos, por ejemplo, a hacer conexión de nuevo al padre, porque es interesante lo que el padre está describiendo con respecto el padre. Para que, que nos repita eso, claro. Son las para nosotros poder. poder Edificar, sí, claro, ¿no? yo, yo vi lo, lo que el padre estuvo comentando todo muy bien pero sí. la, el asunto es el, el, el, el tiempo porque ahora el, el estado se ha enfrascado en, en, la, en, la, en lo que es el caso de la pandemia pero los movimientos económicos tienen que aumentar tienen que obligatoriamente hacer sus eh, hacerse porque la, la economía y la, y la, y la nación debe, de, debe continuar y debe de, de, de no quebrarse sí. como podría decirse el buen dominicano como el caso ya que se vislumbra un, en el camino, ya se vislumbra un cese de la, de la, de la pandemia. Yo creo que es rápido y, y empezar antes, como están haciendo a otros países ya. Con el anuncio solamente de la vacuna, la economía comenzó a dinamizarse y a, y a hacer los proyectos ya a, a posteriores porque tenían una, una, algo ya seguro de que iba a ser va a ser el, el, la finalización de este estado en que vivimos hace, hace, más, hace casi un año. Ok, vamos a hacer a... Hacer... okay. Sí. volvimos a hacer conexión con el padre Isaac García, porque tuvimos algunos problemitas con el internet, así que vamos a ver. Ok, padre, vamos a de nuevo, por favor. Usted estaba describiendo las 10 prioridades que tiene el Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco, de Manco y de Las pues los próximos meses estarán ya eh, poniéndolo en ejecución. Y quedamos cuando usted hablaba de que uno, el quinto punto es el, el asunto de la fortaleza, el trabajo de los presos eh, y eh, utilizar este espacio para que sea la Escuela de Bellas Artes. También eh, quedó en el, en el séptimo punto, para que por favor... Eh, eh, retomar de nuevo para edificar bien a nuestro público de contacto diario con el séptimo punto con prioridad. adelante bueno, parece que seguimos teniendo problemas con el internet con el padre eh, Isaac García Edo así que vamos a ver si le pedimos al padre tal vez que se ubique eh, a, eh, si, está, si está en la universidad ya eh, es un poco sí. Para, para ver si podemos eh, retomar de nuevo la, el, el contacto, para porque bueno, importante, ¿verdad? Eh, claro, esa de que está, para, para realizar, eh, con respecto a las acciones que viene desarrollando y que va a poner en práctica ya en los próximos meses el, el gobierno eh, con los sectores representativos de los Ok, muy perfecto. Bien. Ok, le decía, padre, a ver si ahora podemos. Puedo... Ok, perfecto. Ahí está muy bien. Decíamos que eh, usted estaba describiendo los, de las 10 prioridades que tiene el gobierno con el Consejo Económico y Social llevar a cabo y quedábamos, ya usted describía, el número 6 que es, eh, por ejemplo, utilizar lo que es la fortaleza Duarte en este momento para la Escuela de Bellas Artes. Quedábamos en el séptimo punto como dentro de las prioridades para que retomar de nuevo eh, la, la información en el séptimo punto. Adelante, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias pido disculpas. Eh, les decía que entonces la fortaleza será trasladada frente al Estadio Julián Javier aquí en San Francisco y allí podrán cohabitar unos 250 militares para eh, tanto 200 hombres y unos 50 unas 50 mujeres militares para que sea como debe ser solamente una, una fortaleza de, eh, de militares y desde ahí ellos puedan tener todas las operaciones en toda, en toda la región eh, también en ese mismo lugar entonces será trasladado el Ministerio de Obras Públicas que va a tener su espacio será trasladado el Intran será trasladada la DGC y serán trasladadas otras otras instituciones también como es el caso bueno allá ahí está Inespre y se quedará ahí, solamente es aprovechando espacios y acomodando todos los espacios para que las personas puedan ...esas oficinas puedan estar allí... ...entonces donde está ahora mismo... ...el Ministerio de Obras Públicas... ...ahí serán trasladados los bomberos... ...ustedes saben que ha sido... ...un reclamo permanente durante muchos años... ...las condiciones en las cuales están... ...nuestro cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís... ...y en ese sentido pues... Eh, ...ya se ha socializado con el doctor Luis Elías Esburdó... ...que es el general de los bomberos... ...para poder llevar allí... Eh, ...todos los, los camiones... ...nosotros tenemos... Una flotilla de camiones aquí en San Francisco de Macorís, muy buena, de camiones muy grandes que no tienen espacio en el área donde ellos están, eh, que es la antigua chocolatera, como ustedes saben. Y serán trasladados pues allí los bomberos. De igual manera, entonces, ya se, esa, eso será en una segunda etapa. El, el, ese lugar de, los, de, la, de la chocolatera ya se utilizará para algún museo u otra cosa. Hay muchos proyectos en los cuales se puede trabajar. Y eh, también o sea, el mismo presidente de la República sugirió que cuando se fuera a trabajar el tema de la, de la fortaleza con, eh, eh, con el bulevar que se va a construir sobre el, río, sobre el río Jaya, el mismo presidente sugirió que si no era posible hacer una conexión con un puente por encima de la calle, de la calle Caonabo. ...y eso se está agregando también al proyecto... ...de tal manera que entre Bellas Artes y el Boulevard... ...podamos tener comunicación. Todo esto es eh, un, un trabajo bastante arduo... ...pero que se va a hacer con la ayuda de la Comisión... Eh, ...de Desarrollo Provincial... ...que será quien tendrá cargo la construcción... ...o remozamiento de todas estas obras... ...y nosotros, Consejo Económico y Social... ...como veedores, de tal manera que no vamos a hacer nosotros, en un principio el mismo presidente eh, nos había pedido que fuera el Consejo Económico y Social quien ejecutara estas obras y viendo todo el proceso entonces que había que hacer, hemos decidido en acuerdo con las autoridades de San Francisco, en este caso eh, tanto la gobernadora como el senador y las demás personas, pues que sean ellos los que construyan de igual manera en reuniones en el Palacio Nacional con con el ministro Paliza, que sean ellos los que construyan, y nosotros seamos veedores a favor de todas estas obras que se van a estar realizando. Y tengo que decirles, antes de que ustedes puedan hacer otras preguntas o algún comentario, que eh, el mismo presidente nos confirmó y el mismo ministro que esta es la primera etapa. Como ustedes han visto, es, eh, prácticamente solo remozamientos en el, en el casco urbano de San Francisco de Macorís. Hay una, hay una cosa que ha sido un dolor de cabeza para lo que es eh, el, el Estado. El Estado construye, el Estado hace eh, obra o cualquier, cualquier arreglo o acondicionamiento en un área del país y sin embargo, luego después de un par de años, un año todo, eso queda eh, deteriorado. No, que, no sería bueno que, que, que ustedes como institución que se queden eh, también, no solamente como veedores, sino también como darle seguimiento y mantenimiento a esas obras para que así se mantengan en el tiempo ¿sí? y no se deterioren. Me parece muy interesante tu sugerencia, doctor Romero, porque eh, lo mismo ha sucedido. Nosotros tenemos eh, aquí, por ejemplo, el, el, un comité que se formó hace un tiempo del Parque Duarte, que fue quien empezó precisamente el remozamiento. Una vez que se terminó todo, pues pasó a la administración como debe ser del ayuntamiento, y, pero el, el, en caso de cualquier situación, pues ahí yo sé que va a estar ese grupo. Y me parece interesantísima tu, tu sugerencia de que se cree una especie de patronato para, para este remozamiento. Aunque yo sé que, por ejemplo, Bellas Artes tiene su cuerpo de personas que van a estar velando y así sucesivamente, pero no será lo mismo como el caso del bulevar que se va a construir. Padre, una, una inquietud, ya usted describía las 10 prioridades con las que va a iniciar el gobierno en coordinación con el, con el Consejo Económico y Social, describía el caso del Gamba, del Barrio Azul, de los bomberos que van a ser trasladados, la Fortaleza, eh, Bellas Artes, inestre en fin, una serie de, de, de, de, de, de actividades, ¿verdad? Usted acaba de mencionar esas de ahí es lo que me preocupa. Eh, mm, nosotros confiamos Vamos a decir 100% Primero en, en el Consejo Económico y Social Que ha venido haciendo una ardua labor Interesada en que esas obras Pues sean prioridad para San Francisco de Macorís Con respecto al bulevar Que suena como algo sumamente interesante Y será algo hermosísimo verdad De poder materializarse ¿No suena esto eh, Padre si se quiere decir como un mito, o sea, pensar en un bulevar en toda esta área del, del Barrio Azul y que esto pueda materializarse, ¿realmente se han hecho todos los estudios correspondientes para que ciertamente se pueda materializar esta obra aquí, en este sector, eh, con tantas necesidades? Sí, mira, eh, el bulevar realmente es, no es más que eh, una protección de gaviones al río para que no entre a la ciudad. ...y encima el acondicionamiento con áreas eh, deportivas, como dije... ...áreas de cam para caminar y ese tipo de cosas. Los ingenieros y arquitectos que han estado trabajando en ese proyecto... Eh, ...ya han andado todas las esquinas, ya lo han visto... ...y es algo que realmente está ahí... Eh, ...si ustedes quieren después podemos hacer un segundo programa... ...para presentar la, la proyección de la obra y lo, lo tienen los arquitectos, lo tenemos nosotros también, y poder que la sociedad, porque ya lo, los arquitectos lo hicieron y lo presentaron al presidente en el Palacio, se le presentó también a Paliza aquí el día de la firma, de, de la firma de, del convenio con el Consejo Económico y Social y otras organizaciones, y de ese modo eh, nosotros eh, pudiéramos, pudiéramos verlo, para que ustedes vean, ...que es un proyecto bien concebido, analizado, estudiado y que es factible... ...incluso no es ni siquiera un proyecto tan costoso... Eh, ...de tal manera que se, puede, que se puede realizar estas obras... ...si se hacen dentro del periodo que se, que se han estado planeando... ...nosotros ya en 14, 15 meses pudiéramos tener todas estas obras realizadas... ...o sea, porque si ustedes se dan cuenta la mayoría son remozamientos... Y el trabajo más fuerte sería la movilización de tierra, el movimiento de tierra en esa misma área del bulevar, pero que son obras eh, factibles y que no llevan tanto dinero para el gobierno porque además están, eh, van a ser construidas y serán construidas por eh, personas de aquí mismo, de San Francisco de Macorís, que ha sido una de las cosas buenas. Los ingenieros, los arquitectos, y todo el que ha estado involucrado en este proceso son personas de aquí que viven en San Francisco y el mismo presidente ha dicho que desea que todos los trabajadores que, que intervengan en todas esas obras sean de San Francisco de Macorís. De tal manera que con la crisis que hay, pues ese dinero pueda moverse en la ciudad y, y los productos incluso de ferretería y todo lo demás van a ser van a ser contratados en San Francisco de Macorís de igual manera. Bueno, Pablo, pues de verdad que eso ha sido una agradable noticia porque en lo personal, eh, la pregunta que le dice mi inquietud iba en ese tenor con respecto al bulevar, pero de ser así tan como usted lo describe, yo creo que sería una, una para mí de las diez padres, una de las obras más maravillosas que podría llevar a cabo el gobierno en coordinación con los procesos económicos y sociales y las autoridades de aquí, de este municipio, así que de verdad que eso nos no, no tranquiliza para cierto punto. Así para fíjense, fíjense que antes eh, San Francisco de Macorís eh, tenemos, gracias a Dios, que hubo un acondicionamiento una de muchos parques en las últimas administraciones y tenemos espacios, pero San Francisco de Macorís, si ustedes se han dado cuenta, no es una ciudad amigable. No. Incluso ahora mismo, eh, ahora mismo tenemos el problema del tránsito. No hay por dónde circular. Es un problema también que nosotros en los próximos días estaremos eh, posiblemente dando informaciones también sobre eso, porque como consejo nos preocupa la situación del tránsito en San Francisco de Macorís. Y eso es porque la ciudad ha sido construida sin una planificación. Y como no hay una planificación, no tenemos áreas verdes y no tenemos donde recrearnos. ¿no? La familia no tienen dónde ir a caminar para que los niños corran. Y creo que el presidente también, el presidente lo dijo, tenemos que embellecer a San Francisco de Macorís y nosotros estamos de acuerdo porque San Francisco es una ciudad que está construida, o sea, casas y calles solamente. Y hay que empezar a cambiar ese, ese esquema de esas ciudades sin planificar y tenemos que ir acomodándonos nosotros mismos porque somos los que vivimos aquí y necesitamos tener una ciudad un poquito más, más amigable, que nos acoja y que nosotros podamos sentirnos que no sea solamente eh, cemento y, y, y varilla, como se dice, o asfalto. Bueno, padre, pues nosotros de verdad que agradecidísimo de que usted haya participado con nosotros en el día de hoy, reiterar el compromiso de que vamos a hacer un programa para mostrar ya, ¿verdad?, eh, parte del proyecto de lo que es el lugar y las otras eh, eh, obras que se tiene previsto hacer ya. Eh, Ilustrada, ¿verdad?, para todo el público de contacto. Así que pendiente ese programa, padre. Gracias. Eh, para que llevemos los protagonistas de quienes nos han hecho toda esta planificación a favor de la ciudad y lo podamos conocer y sean ellos que nos expliquen cada obra. Eso es, denlo por un hecho. Así es. Gracias, sí, gracias. padre Isaad García, quien es el coordinador y presidente del Consejo Económico y social del municipio de San Francisco de Macorís por participar con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Igual sí, bueno, a mí. Nosotros vamos a una pausa comercial, al regreso venimos con los comentarios de Sergio Novelli y les habla como siempre. Tratado de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no le cambie, que en breve regresamos.